Así que dices que si me disparo con esta pistola en la mano, me darás un euro. Sí, aquí lo tengo preparado por si sí lo haces. Genial, vamos a probarlo. <risa> ah, ah, ah, lo he hecho, miro, miro el agujero. Sí, sí, dame el euro. Vale. Hola, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien bien bien bien ¿bien bien bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, ¿y tú? bien, ¿y bien, bien, bien, ¡Tripo! bien, un y tan tan que, ho faré. que, dins, eh? que dins tú mereces! ¡Ja, eh? ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ja no te ¡No fácil! ¡No em tanques que si ¡No! ¡Te explotó! ¡Tú mano ¡No a que des! No, no, no, no, no. Yeah. Ahora sí que estás tan cadín, meo. Y no podrá sortear igual ya la salé duelta siempre. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, canta Rio de ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Yo bien y tú? Yo bien, ¿y tú? ¿No, me ¿No me repitas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Yo muy bien y tú? Yo muy bien, ¿y tú? ¿Hola? Que no, me repitas. que no me repitas. Que no me repites. Que no me repites. Yo tapo la pantalla. Yo tapo la pantalla. Ya veo, tú también. Pero más tarde que yo. A ver si puedo decir una frase sin que me interrumpa. Bla bla bla. Copión. Copión tú. Tú, tú, tú, tú, tú. Yo no, tú. Tú. Tú. Yo, no, tú. Yo, Yo, Adiós. Hola, estoy aquí hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando. hablando. hablando. Ha, has hablado el mismo ha, rato que yo. ¡Uh! ¡Eres un inútil! ¡Eres un inútil! ¡Me repites las palabras! Me repites las palabras. ¡Es al revés! ¡Es al revés! Qué ¡Hijo de yo qué sé! Adiós, me voy ¡Pu! Uh. Ha!